Siempre me ha estar en forma y tenía que sacarle algún provecho Hola, soy Adrián y soy matón desde los 13 años Siempre me atrajo la violencia y bueno, unas cosas llevan a las otras A ver si pillamos algún primo pronto. Y así hay recompensa. Me gusta, Mara? Me gusta bastante. No me No, no me No, no No, no. <sífone> no, no, no. <tusurra> Ventajas de ser un matón: la comida gratis, nadie te corta el paso, vas a clase a la hora que quieras, todos te respetan. A las tías les encantan los tipos duros y te prestan lo que quieras: móviles, portátiles, dinero, y hasta las llaves de casa y no te lo piden de vuelta. A contras de ser un matón: prácticamente no hay nada, visitas constantes al despacho del director, a lesiones en los puños, problemas con la ley, Ayer no me casi no tengo amigos y expulsiones de diferentes centros este mes no a todas las tías las los, a los tipos duros. Qué pena que por qué soy matón por la cara de esos chavales a los que le robo el bocadillo si las vieras se quedan con miedo, te tienen respeto pues yo empecé en este mundillo un año antes de que me convirtiera realmente en matón me marginaban y me pegaban pero ahora cambiamos y todos me respetan Que como empecé Había un en el colegio que iba muy de prepotente Siempre llevaba hamburguesas y perritos calientes Y otras cosas bastante ricas Y nunca compartía Y me harté, me harté ¿Por qué nunca compartía? Yo también quería hamburguesa, Así que decidí pasar al siguiente nivel Robárselo Y me gustó Se cree que no tengo amigos Pero tengo a Juan Nelo, Que está ahí siempre con lo necesito la gente se cree que los matones no vamos a comprar. Se cree que todo lo conseguimos robando. Pero, fuera del horario no escolar cómo conseguimos comida? Tenemos que mantenernos sanos para poder robarlo con cadena. A veces me gusta pensar que soy un pájaro. Acechando su presa. Siempre viéndola desde lejos. Me tomar el aire fresco. Pasear. O es bueno para la salud. ¡Eh, tú! sí tú tú te había dicho que no volvieses por aquí Hostia. son las bienes para mí, pero no creo que lleguen muy lejos. voy a comentar mucho pensar y voy a dejar de ser un matón para volver a mi vida normal, porque que te, ¡Te calles. Oh!